bienvenidos a continuación reflexionaremos sobre el tema de la criminología la criminología estudia el delito al delincuente y la conducta humana denominada delincuencia tiene por objeto la explicación en sí de lo que es la delincuencia y su relación con el delito y el delincuente proviene del latín serimen que significa crimen y del griego logos que significa razonamiento o tratado la criminología aparece en la escuela positivista italiana con sus tres mayores exponentes como lo son lombroso ferri y garofalo lombroso es uno de los primeros médicos que en turín italia expusieron la teoría de que los delincuentes tenían anomalías físicas craneales razón por la cual según él era la única razón para que él, los delincuentes sean tratados como tal. Ferry era en un principio opuesto a las teorías del hombroso, pero luego se hicieron amigos y compartió con él, añadiendo además que el ambiente o la situación social influía también en el delincuente. Y por último encontramos a Garófalo, quien es la, el primer eh, podríamos decir penalista que utiliza eh, la criminología como tal como nombre en los años 60 surge el funcionamiento de la reacción penal entre ello encontramos varios actores como son la policía que de manera directa encuentran al delincuente y en sí el cometimiento del delito la opinión pública que es la razón por la cual nosotros tenemos conocimiento del cometimiento del delito y por último el sistema judicial que es en donde se sanciona los delitos en los años 80 aparece recién el término victimología dentro de la criminología la víctima pasa a tener un papel fundamental puesto que se la tenía olvidada y en los años 90 por último aparece el delito. Muchas gracias.